Hola amigos, amigos de YouTube aquí. GTNS se está comentando un nuevo video gameplay. Y estoy aquí con mi amigo Juegalin. Ojo, la de aquí de YouTube. Ya eh. cállate. Ok, oh, ya cállate. Sí, Parece... sí, mire, van 6 minutos. Epa, epa, epa. Mucho plomo por todos lados. Y la venganza es rica. Epa. Nada mames. Ay, eso es lo que odio de la gente. ¡epa! Me habían puesto una mina ahí. ¡Hola! ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¡Hola! ¡Ah, no! ¡Mierda! ¡Ay, Dios mío! ¡Ni! ¿Botafa? Las minas hasta ahí ya no estaba. Bueno, ya voy a jugarse yo porque voy a perder mi mal payo. Ay, Dios mío, ¿qué este tipo tiene un feticho con las minas. Vamos a ver por aquí. Ni una bala le di. Así las voy a dar todas. Una sola bala que yo no coco. Ay, Dios mío. Vamos a ver si puedo. Hey shot. Hey Shot Hey Shot Oye, eso murió <risa> con el pegancio, murió su Me los voy a matar todito a punta de pistolita eh La coburda, escuché los pasos y cuando volteé, no jodas. Te lo dije, papá. Ese burde malo yo Me llegó con escopeta y falló toda Nada, huevón Me quedan como 80 GB de espacio todavía La vuelta <risa> y uy se escapó epa sí se dañó la grabación De espana que sí, médico. Es que han dado 11 balas. Con 11 balas voy a matar a los dos. Tú, ¿sabes? Comenzando por esta que está aquí. Médico, ¿por qué me están dando los gasos ya?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 Mr. the